Vamos a hacer una nueva pregunta en un examen de Canvas, esta vez será una lista desplegable múltiple. Vamos a escoger aquí entonces lista desplegable múltiple y vamos a escribir una pregunta con algunos espacios y el alumno en vez de escribir una respuesta va a escoger de una lista la respuesta correcta. Entonces voy a escribir aquí la pregunta... Estoy poniendo una palabra entre corchetes donde quiero que aparezca el cuadrito con la lista para que el alumno escoja la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, cuando cuentes, cuentos, cuenta, aquí él tiene que escoger la palabra cuentes. Yo seleccioné ahorita escribir entre corchetes palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, pero en realidad puedes escribir lo que tú quieras, puedes poner x, y, z, w. El chiste es que escribas entre corchetes donde quieres que vaya el espacio y ese espacio se va a sustituir con una lista desplegable, con una lista con varias opciones para que el alumno encuentre la respuesta correcta. Entonces, en este caso, repito, puedes escribir dentro del corchete cualquier cosa que te haga diferenciar un espacio de otro. Aquí tengo cuatro espacios diferentes, los voy a diferenciar con X, Y, Z, W. En este caso no debe haber un espacio entre X y el corchete, esto sería incorrecto, tiene que estar pegadito. Lo que sí puede tener espacios es de la palabra anterior a donde quieres el espacio y después otro espacio entre la palabra que sigue y el espacio del corchete, ¿Okay? En cuanto a hago esta operación de poner entre corchetes una palabra o una letra, me empiezan a aparecer en la parte de abajo aquellos que yo puse, ¿sí? Ahorita me está detectando cuatro espacios y se llaman x, y, z y, w. También se pueden llamar palabra 1, palabra 2, z, w y fíjate cómo enseguida me detecta otra vez en respuestas que tengo palabra 1, palabra 2, z y w. Entonces pueden llamarse como sea mientras no tenga espacios dentro del corchete, ¿Okay? En este caso así lo voy a dejar y entonces la, la respuesta aquí que estoy esperando yo como maestra es que el alumno escoja la palabra cuentes, cuando cuentes, cuentos. Entonces tengo seleccionada palabra 1 y estas son las respuestas posibles que le van a aparecer en forma de lista al alumno para que encuentre la palabra correcta. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí voy a poner cuentes, que es la respuesta correcta, voy a poner cuentes con acento, que sería incorrecto, voy a agregar más respuestas, del lado derecho tengo una forma de agregarle más respuestas, entonces ahora le voy a poner cuentas y le voy a poner cuentes con Z. La respuesta correcta hay que seleccionarla con la flecha verde del lado izquierdo, de la posible respuesta, esta es una posible respuesta, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Entonces la respuesta correcta es esta, la segunda, y le voy a dar clic del lado izquierdo en la flecha verde. En caso de que quiera eliminar alguna de las que ya puse, solamente con ponerme sobre la respuesta y del lado derecho me aparece un icono de un bote de basura para borrar la respuesta. Entonces en este caso no lo voy a hacer, y ya tengo que la palabra 1... Estas van a ser las opciones que le aparezcan al alumno y va a tener que seleccionar cuentes. Voy a hacer lo mismo para la palabra 2. Voy a ir a palabra 2. Esta respuesta es ¿cuántos? Suponiendo que la respuesta es con acento. Okay, voy a hacerlo también para la, el espacio que está aquí, que se llama espacio Z. Entonces es el espacio Z. La respuesta correcta es cuentos, pero para distraer voy a escribirlo con Z. La respuesta correcta es con la izquierda, si quiero agregar más respuestas puedo hacerlo colocándome en el botón del lado derecho. Ya marqué la respuesta correcta y por último el del W. Por último, algo que siempre recomiendo hacer es dejar una re retroalimentación instantánea para el alumno. No les voy a pedir que hagan una para cada una de las respuestas posibles, que para eso sirven estos cuadritos. Si por ejemplo en el espacio número 4, que está ahorita delimitado con la W, si en el espacio número 4 un alumno decidió contestar con la palabra cuentas con K y con Z, aquí le puedo dejar específicamente al alumno que haya escrito ahí esa respuesta, le puedo dejar un comentario específico aquí. o si no lo quieres hacer respuesta por respuesta, lo que puedes hacer es hasta el final, tienes tres cuadros diferentes, uno es verde, para dejar comentarios en caso de que el alumno haya tenido todas las respuestas posibles de esta pregunta, que son cuatro respuestas, aquí, aquí, aquí y aquí, todas esas respuestas las obtuvo de forma correcta, puedo dejarle un comentario aquí en este cuadro verde, puedo dejarle un comentario en caso de que haya tenido, aunque sea una mal una de estas cuatro mal, le puedo dejar un comentario en este cuadro rojo, o independientemente de si contestó bien o mal la pregunta, le puedo dejar un comentario en el cuadro gris. Yo recomiendo dejar un comentario porque el alumno, para estar un paso siempre antes del alumno, el alumno siempre va a preguntar ¿Por qué me saqué esto? ¿Cuándo lo vimos? ¿Esto dónde estaba? ¿De dónde sacó la información? Y entonces, a lo mejor para el alumno es un poquito más reconfortante encontrar que existe un porqué, está esa pregunta y existe un porqué, está esa respuesta y a lo mejor hasta un detallito como viene en el examen o esto viene en el final o esto viene en el parcial. Entonces, sí lo recomiendo, yo voy a dejar un comentario. Y repito, es actualizarme, aunque ahorita, y avanzar un poquito antes que el alumno. Aunque ahorita parezca que estoy haciendo un esfuerzo de más, después se verá reflejado cuando el alumno reciba todos estos comentarios, sin yo tener que hacerlo para cada uno de ellos, sino que yo lo programé para que fuera de forma automática. Vamos a ver cómo se vería esto en un examen de un alumno. Bueno, es así como se vería la pregunta tipo lista desplegable de opciones múltiples me aparece la pregunta o la redacción que yo hice y en vez de aparecerme W, Z, palabra 1, me aparece seleccionar. Y el alumno puede darle clic y encontrar todas las respuestas posibles que yo le di y tiene que seleccionar la que él considera correcta. Ok, en este caso contesté una mal para que veamos cómo nos retroalimenta. Entonces, esta es la vista previa de un examen de un alumno, me detecta que tuve tres respuestas correctas, me encuentra mi respuesta correcta, recordando que yo como maestra ya le puse aquí qué sucedería en caso de que alguien contestara exactamente esta respuesta, había que retroalimentarlo de esta forma, y yo seleccioné además poner una retroalimentación para independientemente si se sacaban bien la respuesta o mal. Okay. En este caso también es importante notar que Canvas, sin haberme preguntado, le dio crédito parcial por esta pregunta. Entonces sacó punto 75, hizo un cálculo y aunque no saqué toda la pregunta correctamente, sí me dio puntaje parcial por mis respuestas.